Saludos, soy Israel Vanguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y acerca de cómo subirle el audio a un video o el volumen como lo quieran llamar o si es una ca canción también que la quieren poner de fondo y subirle el sonido lo podemos hacer de esta forma que es muy sencillo, vamos a arrastrar aquí nuestro video a la línea de tiempo una vez que lo tengamos aquí, en esta opción de aquí vamos a buscar la opción de control de efectos. pero vamos a ver una cosa por qué no me sale. Vamos a darle aquí, doble clic aquí en efectos para que me arroje esta opción control de efectos. Selecciono aquí y miren que aquí está volumen. Aquí tenemos volumen. Miren cómo se escucha el video. Saludos soy Rael Banguera. OK. Entonces, qué vamos a hacer? Vamos a darle clic aquí Miren, Mira, aquí está la opción de audio. Vamos a, a desplegar aquí y el nivel. Mirenlo aquí. Podemos hacer eh, eh, subir el nivel de forma programada. Que a medida que vaya corriendo el video, vaya subiendo el audio. Palomeamos esa opción y lo vamos haciendo. Pero si queremos que todo el audio esté en un nivel predeterminado, lo vamos a subir aquí. Miren esta línea de aquí como va subiendo. Pero no lo podemos saturar así, quedaría mal. Entonces vamos a subirlo a... Miren, él está en 0,0, ¿cierto? Que es lo normal. Entonces vamos a ponerlo en un 2,0 o en un 3. 0. Entonces lo reproducimos. Saludos, soy Rael Bandera. Entonces sube un poco, pero eh, se entiende más, pero no se satura. Pero si lo subimos de todo, miren cómo se va a escuchar. Saludos, soy Rael Bandera. Eh, acá eh, se escucha horrible el sonido, me, me quiere dañar la, la bocina del equipo. La salida, eh, usted quizás lo escuche normal, pero acá me satura mucho. Es más, fíjense en esta opción de aquí. Bandera. Miren que llega a rojo. Entonces no es necesario subirlo todo. Bajémoslo. Bajémoslo. Eh, pero vamos a quitar estos controles de aquí. Para que me queden en una misma línea. Listo, miren aquí hay un control. Entonces eh, vamos a dejarlo aquí. Saludos soy Rael Banque. entonces aquí queda la perfección. Si ustedes se fijan aquí, no, no llega rojo. O sea que en ese caso podemos subirlo un poquitín. Quitamos este control para que suba toda la línea. Miren, fíjense aquí. Y en esta hora les traigo un nuevo contenido. Pero si lo subimos hasta aquí, vamos a quitar este control, lo borramos y es el siguiente. Ahí lo, puede, lo, podremos, lo, lo podemos dejar en 7,2, no llega a rojo. Entonces de esa forma subimos el, subimos el volumen a un video sin que pierda la calidad. No lo saturen, no lo suban a rojo de todo por lo que se escucha horrible debido a que en el video como yo lo estoy grabando quizás ustedes lo escuchen normal porque el sonido del sistema es distinto al sonido de salida de acá de las bocinas. Entonces acá se me escuchaba súper fuerte y, y aquí me llega en rojo. Entonces ahí el control se satura. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao. Ah, lo otro es que si no saben exportarlo, pueden presionar control M o le dan clic en archivo, exportar, medios eh. y aquí escogen el, el formato. Yo siempre lo pongo aquí o en este 65%. Y aquí lo cojo, lo pongo en 4K. Y luego le voy a exportar. Listo. Y se guarda en documentos en la carpeta predeterminada de Adobe. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.